Corta, ¿eh? No te vale. Eso, ¿eh? Es que puedo hacer algún clip de esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿eh? Cuando sea que estéis viendo esto. Se lo dice mi amigo Logan siempre. Y nada, bienvenidos a este capítulo número cero de este nuevo podcast. Ya me lo puedo ver. ¿Le llamamos si ¿sí tú ¿sí? al final? No sé. ¿sí a ver, es que el GPS del coche en el que vamos... Es decir, si tú ese, ya títlas bien las palabras y acentuarlas todas las dices, si ¿sí, tú ese. Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un podcast rodado en la 52. Todos los caminos llevan a Sanabria. A la que lo cada día de una cosa del folclore que se nos ocurra o que nos propongáis en las redes sociales. Por ejemplo, en este primer capítulo, no sabemos si vamos a no Pero bueno, somos Mario y Carolina. A la cámara. No cámara, un saludo si te va a ver a todo <risa> Y nada, eso, hemos pensado en hacer este podcast semanal o casi semanal Cuando lleguen vacaciones, no habrá podcast en cuestión de 20 minutitos Que es el tramo que va desde ese pueblo que usaba Otero, Otero Otero Sí, ¿no? Era el enlace Otero por la 52 hasta sí. la desonación No lo hemos querido grabar antes porque es que da mucha pena la Sierra Quemada Y porque así solo dura 20 minutos esperemos. Y nada, eh, para los que estéis escuchando este podcast, a ver qué tal se escucha, para los que estéis viendo el vídeo, que sepáis que este podcast es el primer podcast entre 60, así que os puedes ver a nosotros, podéis puedes girar la cámara, puedes ver la carretera, eh, si tenéis una fase de realidad virtual, pues compartirás este viaje con nosotros. Y dicho esto, es el turno de Carolina. el turno de Carolina? ¿Por qué? ¿Qué queréis contar? Yo qué sé. Bueno, algún día hablaremos sobre un ritmo, otro día sobre un baile, así, especie de monotemáticos. No sé, ¿de qué idea tenías tú? Hoy, ninguna, contar <risa> nuestra experiencia en el folclore. ¡Uf! experiencia en el folclore. Bueno, para, es verdad, como es el podcast número cero es el, de la presentación, pues nada, eh, vamos a ir a dar clase a Puebla de Sanabria, todos los sábados de cuatro y media a ocho y media en el ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Hay clases de baile, pandereta y pandero musical, gaita y tambor, a cargo de Hummer Ballesteros, enano, creo que sí. Qué me he quedado Me he quedado en blanco, pues no me acuerdo ahora. Bueno, de la mano de Goomer, la gaita, carolina, pateta, pateta y baile, y un servidor, lenguaje musical, algo de baile y algo de tambor. Un poco de todo. Y nada. ¿Qué tal por las tierras ya? por el norte, mola, se mola, mola, bueno, sí, M más que el no. sur. <risa> Sobre todo en esta época, que bueno, que parece que van a empezar las nieves. Cuando estáis viendo esto, veis que está pegando un solecito y fuera hay unos agradables 11 grados, pero eh, bueno, claro, hemos contado que en la clase, pero nosotros venimos porque ya por fin han tomado un descanso que se lo no tenían merecido: de sí. pañal de helio. Los sí. de que os podéis pulsar en los discos de aguas verdes por ahí, miren esos discos deberían estar no están publicados. Eso te iba a decir que esos no los tengo yo. No. A ah, ver, es que sacó varios discos, a la luna de enero creo que era uno, el eh, jardín de hierba buena, el segundo, el primero pero no fue cassette. Sí, es el, el primero es, creo que el primero en mi casa tiene que haber por ahí perdida la cinta. Y bueno, creo que había uno anterior que era más verde con Algemino Crespo. Pues igual, no me importa. ¿Y cómo se llamaba ese disco? Tenemos otro invitado, Fabrina. Oye, mira a ver. ¿Cómo lo llamamos? Como antecesor. <risa> ¡Qué malo! No, ¿Cómo? no, bueno, eh. Como ¿Cómo? Sapiens predecesor. Por ejemplo. Como Folkis antecesores. <risa> Pero bueno. Eh, y nada. No que todos los que nos estéis escuchando nos conozcáis, pero, por pues, si alguien no nos conoce, no sabemos a estar este podcast, este es el capítulo cero, puede que esto que estemos escuchando ahora no lo estéis escuchando nadie porque no salgas haga <risa> Más que nada porque no sabemos si se va a ver y sobre todo, si se va a oír bien. Si se va a oír bien. A <risa> todo esto espero que estén grabando la cámara. No sé. Yo la, luz no la veo. <risa> <risa> sí. a ver, sí, vale metal cortada este cacho Ahí te imaginas, mirad, pasa una cosa. Vamos a... Hoy es el día de las anécdotas. Siempre que vamos a pueblo de Sanabria, casi siempre, a la entrada de Puebla, está la guardia civil. ¿Estará hoy? Aquí, hoy, que tenemos el podcast. Hoy ¿Para? nos paran. <risa> Tenía que ser hoy, seguro. <risa> hoy seguro que nos para. Vale, y luego en estos podcasts va a pasar otra cosa la cámara con la que estamos grabando, que sé, pues solo hace clips de 20 minutos. Así que probablemente no miramos el reloj y este podcast de repente termine. Vaya. Porque lo que sí que queremos es que disfrutéis este cacho de carretera con nosotros sin cortes. Okay. Así que de repente se puede parar el podcast. Y eso es que ha acabado Anda la cámara pipipi pi, pi, y entonces. <risa> se y un poco más. Ah, bueno, no sé, cuenta un poco lo que has hecho así en el folclore, y eso Yo... para, que, para los que no nos conozcan. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? <risa> Ahí está la pregunta. Pues no sé, he hecho muchas cosas. ¿Has hecho esta lenguaje musical? Sí, no como otros. <risa> Siempre. Hice un, mis dos añitos de lenguaje musical. No fue tres. A ver, legales dos. El primero, el primero me lo pasé un poquito por el forro. Es que el primero, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que daba lenguaje musical. Bea. Eso. No la, he vuelto a saber de ella. Era pianista. Es pianista y guitarrista. Pues yo me acuerdo, me acuerdo que me dio clase ella el primer año que hice el lenguaje. Y no me enteré de una mierda. Bea es una excelente música. Con, yo no sé si tenía oído absoluto, o casi oído absoluto. Qué envidia me da a esa gente. Eh, la cosa es que claro, vino a clase de lenguaje musical en la escuela de folclore, sin conocer bien, bien, bien todos los instrumentos de folclore, claro, hasta que su mente se hizo al sonido de la baita, no era capaz de escuchar un instrumento que continuamente, según los patrones de la música temperada siempre sonaba desafinado. Claro. Y nos lo decía, pero como podiste puede Claro, <risa> <risa> Uah, ya te digo. Pero loca de verdad en plan de joder, es que me cuesta mucho Yo digo, ya, pues esa desafinación está provocada desde. ¿eh? Y le he costado, le he costado. Pues eso, ese fue. ¿Qué? fue mi primer. <risa> mi primer año de lenguaje musical que pues loco. Vale, no fue el primero, siempre se prueba. Eso sí. Pero no volvemos el dinero. Que entonces era gratis. juraría. Se sí, sí, incluía con la matrícula, creo. Entonces era gratis. Sí. Se sí, incluía con la matrícula, es verdad. Y poco más, hoy estaba la carretera muy tranquila. Sí, pero la verdad. La, lo bueno es que no llueve. Lo bueno es que no llueve. Porque últimamente. Mañana se acaba que no, no llovió la leche. Y el viernes que viene, en IMET Ponía que nieve. O sea que igual el sábado que viene tenemos nieve, <risa> tienes unas ganas. Ojalá. Te veo grabando un vídeo tocando en la nieve. Oye, pues tendría que retomar. Pues sí que no tengo tiempo. Es ¿sí? que coño os voy a retomar. Eh, la... ¿Cómo se llamó aquella serie de vídeos que hice que iba a tocar a sitios? Folk en el road, eso no tenía ningún sentido. Sí, o algo, no así. Sé, algo así. Bueno, pues eso que también hicimos una serie de vídeos en su día, en el que encontrábamos un lugar emblemático de una determinada comarca, un determinado pueblo, interpretábamos una canción propia de. ¿De bueno, sí. que algún... Teníamos que organizar un día venir un sábado por mañana. Pues sí. Y subimos al lago o lo que sea y tocar allí una o. Pues una cosa que claro, que ya nos decía con flauta no a hacer un con No hay problema. ¿Y qué más, qué más, qué más? Hablo de ti. Ah, pues yo... Yo empecé en esto de la música tradicional, cuando casi no había ni música. Cuando todavía no caminabas. Pues mira para poner esa situación. La escuela de folclore del consorcio de fomento musical se creó en el año 88. Y los primeros profesores fueron Victoriano Santiago comis hijo y Alberto Zambrino. El... Pues yo llegué a pillar las clases de percusión con Aníco. Pues no me acuerdo si un año o dos. ¿Y tenías de edad? Ah. Yo cuatro años. Sí. No Creo, vamos. Malamente los... caminabas. Lo tengo un poco confuso todo eso. Todavía comías arena en el parque. Porque yo no sé si el primer año fui a flauta o algo así, pero claro, era muy pequeño. O sea, en plan de ir a mirar, luego me apunté a percusión, luego volví a flauta y luego ya hice el resto de cosas yo recuerdo de subirme a una mesa porque la... no había cajas sobradas entonces. y subí a un accidente, más adelante Gracias. Pero bueno, esto un accidente, pero... Vamos adelante, dice No, pero a 200 metros. Pues si ha habido, si ha habido accidente... Así ya, ¿eh? eh. Pues ya no. Le decimos que ya no. ¡Pum! Se nos pincha la rueda. Eh, bueno, ya tenemos invitada. Ah, bueno, pues eso, que, que no había cajas sordas, pues eran cajas normales, imagínate que retumbe no en clase. Y como las cajas no bajaban tanto, pues yo me tenía que subir a una mesa para... Como yo con los míos, que no llegan a la caja y por no bajar la caja, los tengo subidos en el taburete. Igual. Y nada, dos clases de los 15-16. Por ahí. ¿15 tenías cuando me diste clase a mí? Sí. Y sé, pues, que no sepas que nos ha adelantado una... No autocaravana que lleva el parachoque suelto, pero bueno, si dais la vuelta a la cámara lo veis. <risa> y vamos, que no debería ir a esta velocidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las carreteras en ley. Bueno, os este podcast Camino de Sanabria principalmente, porque la vuelta es de noche. También. Y porque volvemos por toda la 52 y luego para la con 66 creo que es. Y entonces, claro, si os colaboramos ahí ni se nos verían ni si nos escucharían. Porque <risa> bueno, sería todo un <risa> claro. Y si estáis viendo esto, que esperemos que lo podamos publicar, intentaré dejarlo compilando esta noche a ver si se puede sacar algo. Claro, pues en los comentarios o en nuestras redes, o donde os dé la gana o todo lo que ha pasado a toda la noche. Pues estaría guay que nos dejarais cuál es el tema que queremos que que de la próxima semana. ¿Qué te parece? Charro propongamos Charro J? J que la historia hablamos ¿Por de un ejemplo. Lo... Hablamos de la didáctica del charro, de la J o bueno, de... o sea, yo creo que vamos a centrar, como vamos a dar clase, yo creo que vamos a centrar estos podcasts en nuestra sí. visión sobre una canción, un baile, un determinado ritmo y la didáctica que usamos para ello. yo creo que podemos centrarnos en algo así, además, en horitas de 20 minutos, o en el charro. Claro, la movida de todo esto ya veremos a ver cómo lo podemos ir preparando, porque como no quiero que tenga excesiva edición, nos pues podemos preparar una lista de producción e ir poniendo. Ir los discos marrones? De los discos marrones. O grises, o amarillos, o azules. O ¿De, de los ríos? que coincida. ¿de, ¿De, claro. de hecho, es más, que sepáis es que durante esta semana, yo creo que ya terminó. Sí, ya terminó. En el canal del Consorcio de Frente Musical ah, se ha publicado uno de los primeros discos que se tienen en formato CD, que se llamaba Paseos por Zamora en el año 95 y que es una especie de compendio de una pincelada de todas las... Ese distinto la gente debería conocerlo como mínimo y a partir de ahí, lo que sea, pues está en el canal de conservación Consolación de Fomento Música. Pero están todos. No, bueno, no. no. Yo juraría que está solo de los 25 años. 25 años y sí, no... el anterior. Otro. O fue el primero el que está. No, lo sé, ahora mismo. Yo creo que es el primero. No sé. Ahora hay. Ya, lo que sí que hay son otros discos de otros grupos por ahí, por cierto. Si alguien de otros grupos nos escucha, revisa las, las grabaciones que se han subido porque algunas... Están mal. De los archivos están mal. Mal. se ve que él estaba corrupto de BP3 o lo que sea y... y también están cambiados de orden o sí, a ver, el nombre en la pieza a lo mejor no coincide el nombre con la pieza que es algo así, así. Que, creo que sí ya que ya empezamos a ver la Sierra de la Culebra no, sí ustedes desconocía ¿eh? ah, si, sí, eso es la Sierra de la Culebra <risa> o no ¿qué sierra es esa? se de es ¿No la Sierra de la Culebra? Eh, Espera, pues, no sé. ahora ya me he en un bucle de que no lo sé, dejándoslo en comentarios. Sé que para allá está la cabrera, pero de este lado... Sí, sí, o sea, es como que algo que sabes, pero que de repente te pones a pensarlo y dices, pues ahora no, ya no lo digo con seguridad. Pues no, de repente eh, nos hemos quedado los dos en blanco, ¿no? Sí, sí, o sea, ya no, no, no sé. Me parece muy mal que en el mapita este no salga... Y sobre todo eso Acordaros de votar Vamos a dejaros una encuesta Sobre si la semana que viene queréis Que disco, hablemos del charro O Brincao O Jota Charro Brincao Charra para Brincao No del charro se llaguez. Eso también da para un Eso da para otro De hecho ahí puede haber uno que sea La diferencia entre charro y Brincao Efectivamente Al menos desde el punto de vista De la frotilla del tamborín O la Jota Daría para muchos episodios Pero... Sí Pero ya veremos si si J 2 J3 <risas> Y Charlo Y claro, como no tenemos una sí. lista de reproducción Y profundo no podemos poner canción de intro De salida Bueno, o sea, como sea hacer una como... lista, sí Sí, sí, pero sea como sea La bienvenida sí, porque decidimos cuando empezar a grabar Pero la salida cuando corta la cámara Y ya está ¿Quién era? Ojo, yo sigo un streamer que es Bueno, me voy, corta <risas> Es como yo cuando estoy en Llamada en Discord. Ay, me tengo que ir, adiós. Que desaparezco directamente. <ríe> y ya cogimos la nacional 525 hacia Puebla de Sanabria. Si queréis unir alguna vez, podéis salir por otro lado, pero nosotros salimos por la salida número 79. <ríe> Sorry, no. Estará la guardia civil. Hagan sus apuestas. Eso es para ahora. ¿Te imaginas que nos para? Solo por ver la cámara. Claro, la a es que si nos para, está grabando, así que tendremos que pixelar las caras y salen. Ahora me toca editar el vídeo. Vaya. O justo hacia la cámara. Y se para. Y se para. Claro, también puede pasar que lleguemos antes de tiempo y. ¿Qué hacemos? todos en el coche hasta que pare la cámara? No sé, antes llegamos. Pues uno y cuarto. Sí, vamos cada día llegamos antes, Mario. Sí, Cuando hemos empezado a grabar. Creo que eran cinco en punto, puede ser que fueran. eh. O sea, pero os prometo que no, o sea, no vamos cada vez más rápido porque ponemos el control de velocidad a la misma velocidad siempre. Sí, eso es lo pasa. No es tan vaya. Ojo. De repente salen de aquí. Bueno, y para aprovechar un poco de spam, probablemente cuando estéis escuchando este audio, estéis escuchando el ruido de fondo, que es porque le he hecho el cruce de ruedas al coche. Y si me seguís al canal de Falcon Road, hay... ahí habré subido un vídeo el día que me dé tiempo a editarlo explicando qué es que las ruedas se escalonen o se taquen. La verdad es que no creo escalonar sí que existe el, el término, pero taquear, quizás hacer tacos. Pues no sé, yo es que modo menos. No, no, es no, de lengua en general. Y... os contaré por qué hacen ruido las ruedas y qué ha pasado. Y por qué lo hacen más. Pero esto lo podéis bajar. Ah, pensé que igual tapaba la cámara. Bueno, pues que miren para adelante. Si estáis con el móvil, podéis mover así con el dedo. Y si estáis con el ordenador, con WSD, creo que se mueven las... No, con los números, no me acuerdo. Y se ponéis la gafas de la virtual por mover la cabeza. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué le... día encendían las luces? Creo que ya. Creo que ya estaban puestas. Sí, que sí qué... puestas están, pero no sé qué día las iban a encender o no sé qué. Ah, no, sí, creo que iba a ser un sábado. ¿El 3 es sábado? No sé. No, creo que dijeron sí, es que iban a ser un sábado y que íbamos sí, a actuar para la inauguración de las. <ríe> ya, eso dije yo. <ríe> De primeras, no sé qué vamos a hacer en la función de Navidad. Que sepáis que el día 17, ¿no? Sí. El 17 de diciembre habrá, habrá un pequeño evento de Navidad en, aquí en la Escuela de Puebla de Sanabria, pues para celebrar con todos juntos sí. eh, la entrada en, el, en la época festiva. Este asfalto es donde suena de narices. Sí. Ahora las vistas, lo mejor de todo. Sí giras la cámara y seguro que encima les pillas este y no les deja ver nada <risa> no falté bien!